¿Qué tal gente? Ahorita estamos con un nuevo enfrentamiento eh, de los Citos Cup Así que el día de hoy les traemos Fernan versus vs el pato inútil O también conocido como Drake Bueno, ¿Quién dicen que va a dar este enfrentamiento? Pues lo vamos a ver a continuación los dos ya tienen su, su kit, Fernandes ya está ahí con su kit Y aquí Drake también, así que ya nos vamos a poner en espectador para poder disfrutar de este enfrentamiento Y comenzamos, ahí está, le abrimos a Fernandes y nos ponemos en el modo espectador Ahí va el enfrentamiento, ahí va el enfrentamiento, le tira arco Y a ver el primer contacto, ahí una... fue el primer contacto entre Fernanx y Drake, o el pato de Natil también conocido bueno, gente, a ver, se está enfrentando. Perdón, es que le está metiendo más. El Patreon, está to tomando su distancia y metiéndole. A ver, escapa un rato. Se está tomando una manzana. Llegará a tomársela, se la tomó. Perfecto. Por cierto, como ya vieron el enfrentamiento de Machi versus eh, eh, Joseph pudieron ver que este mapa es un mapa de jungla. Técnicamente hay varios lugares de campeón. De hecho, ahí está. El Patreon está campeando un poquito por ahí. Campear no está prohibido, pero de preferencia, obviamente, no campeen. Así que... Los menfares es, es un trucazo, ¿eh? Por ahí te puedes meter. Aquí hay un lugar para campear. Es subiendo esto. Se pegan, se pegan, se pegan. Parece que el pack inútil está más débil, ¿eh? En sentido de que tiene menos vida. Ambos se regeneran. Se regeneran, ok. Se están golpeando, se golpean. Yo digo que ya en un rato más se van a matar Les hemos dado 7 manzanas de oro A ver, como se puede ver, Fernando les está metiendo más críticos Y eso se ve clarito Pero, eh, El pato inútil le está metiendo un montón de hits A ver, está subiendo Va a subirse sí. Uy, primeros participantes en subirse Lo tiró, y se cayeron al agua, ok Está escapando, está escapando Cuidado, tiene poca vida Ok Se pegan, se pegan Ok, cuidado por ahí, que se matan, que se matan, que se matan, eh. Ok, ok, le pega. No, que se no, que se muere. <risa> <risa> <risa> <risa> Lo dejado atrapado. No, yo creo que es el pato inútil, eh. No, ya es el pato, el pato inútil, eh <risa> Ya, ya se bajó ya un montón de las manzanas y le metió un montón de críticos A ver, Farnes está escapando Y Farnes retoma el combate A ver qué pasó por aquí Farnes com comiendo su primera manzana, eh A ver qué tenemos por aquí Ok, ok, Farnes golpea El patrón útil está escapando Farnes lo persigue Ya, comió, comió su filete, eh Esta zona de los manzanas es muy útil A ver, ya, siguen escapando a ver, por aquí, por la jungla. ¡Uy! Está muy tocado, está muy tocado. Yo creo que ya... Es que ya no tiene manzanas, creo. Entonces ya lo voy. ¡No! Que se mueve el pato inútil. Porque ya no tiene, no tiene manzanas. Yo solo está poniendo filete. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Ahí yo creo que se matan. Ahí yo creo que se matan. al paso a subir. Va a subir, me parece. ¡Lo mató! GG. A algo que decir Payete, a ver qué dicen Porque... Creo que si sí saben que... Por todo Ese torneo lo gano yo ¡Oh! ¡Ojo! ¡Bernavis! Ya, ya, ya Dale, dale El que... El que lo lea suscrí... Hace... a Adelé, ¿qué llamas? O sea, Uno Son liberados Pueden ir A ver, vamos a ir por aquí A ver, nos ponemos en el espectador ¡Listo! Primer impacto ¡Ahí está! ¡Listo! Empezaron a pegarse a ver qué pasó ¿no? Ambos, eh, se están pegando Por cierto, algo que no mencioné es que esta vez no, voy, no estoy narrando con el dedé eh, por algunos temas, pero ya, a ver ¡Uy, no! ¡Uy, que se matan así de rápido! ¡Uy, que se matan ya tan rápido! ¡Uy, que ya se matan! ¡Uy, no puede ser, eh! El pato mútil ya, ya baja bastante A ver nada de y Potoyotes, eh. Ok, ok, se pegan. Ok, se pegan. Ok, ok. Y, y. Bueno, gente. Eh, bueno, gente, ese fue el enfrentamiento del video de hoy. Ya pasa hasta semifinales. El que no se suscribe es fan de Yol.